Bienvenidos a los sorteos de Lotería Electrónica. Muy buenas noches a todos. Les saluda José Figueroa para los sorteos nocturnos de Lotería Electrónica de hoy, martes 4 de abril. Gracias por su sintonía. Los sorteos serán certificados por el auditor Oni Quiñones de la firma de Auditores Aquino de Córdoba Foreign Company y supervisado por el personal de seguridad de la Lotería Electrónica aquí en nuestros estudios. Prueba tu suerte con Loto Cash que para mañana tiene un premio de 1.750.000 dólares. Así como lo estás escuchando, tampoco dejes pasar la doble revancha que tiene un premio acumulado de 530.000 dólares que también son buenísimos. El Powerball te espera con 170 millones de dólares. Y justo en el sorteo de ayer, lunes 3 de abril, hubo un ganador de un premio secundario por 100 mil dólares fue una jugada automática vendida en Valencia mini market en San Juan bien importante juega que puede ser el próximo ganador con lotería La electrónica.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 Han perdido miles de dólares con este tipo de fraude. No caigas en la trampa, no seas una víctima más. Si tienes alguna duda o pregunta, puedes comunicarte a las oficinas de la Lotería Electrónica. El teléfono que aparece en pantalla, 787-250-8150. Y ahora comenzamos oficialmente con los sorteos de la noche de hoy y le damos paso al Wild Ball. El bolo que sabemos que va a cambiar tu suerte. Adelante. Y el número ganador en el Wild Ball es el 0. Repito, el número ganador en el Wild Ball es el 0. Ahora continuamos con el sorteo de Pega 2 nuevamente. Mucha suerte para todos. Adelante con el sorteo. Primer número. 1. Segundo número. 0. Los números ganadores en el Pega 2 son 1-0. Repito, 1-0, el 10. Continuamos ahora con el sorteo de Pega 3 nuevamente. Mucha suerte para todos. Adelante. Primer número. 3, segundo número. 9, tercer número. 6, los números ganadores, escuche bien, en el Pega 3 son 3, 9, 6, 396. Y finalizamos los sorteos de hoy con el Pega 4. Sabes que tienes otra gran oportunidad de pegarte. Adelante, primer número. 3. Segundo número. 8. Tercer número. 2. Y el cuarto y último número que completa el sorteo de Pega 4 para la noche de hoy es el 1. Los números ganadores, escuche bien, son 3, 8, 2, 1, 38, 21. Estos han sido los números ganadores en la noche de hoy. Te invitamos a que visite nuestra página oficial, Loterías de Puerto Rico.pr.gov. Te esperamos mañana miércoles a las 12 de la tarde. Gracias nuevamente por su sintonía. Que tengan todos excelente noche. Gracias por sintonizar los sorteos de la Lotería Electrónica. Durante todo el siglo XIX, España impuso unos regímenes de despotismo militar. Y contra eso es lo que se está luchando, para transformar y cambiar eso. En 1866, fueron tres eh, comisionados liberales de Puerto Rico, uno de ellos de San Juan, eh, José Julián Acosta, Francisco Mariano Quiñones, y uno de Mayagüez segundo Ruiz Velves. E hicieron otra vez peticiones que venían arrastrándose desde el comienzo del siglo, sociales, económicas y políticas. Les dieron las gracias por su participación y el gobierno de España respondió con un aumento de impuestos y nada más. Todas las peticiones fueron echadas al zafacón. Así que eh, esa lucha por participación, eh, por más control de los puertorriqueños, se fue intensificando hacia finales del siglo. Y entonces aquí es donde empieza a cocinarse el tema del autonomismo. En San Juan, particularmente, se movía un ambiente que estudiaba y aspiraba a tener una ciudad próspera, un país educado, buenas relaciones comerciales. Finalmente, eh, la presión de Estados Unidos, eh, por los intereses ya que se han advertido comerciales y su interés en eh, controlarlo a zonas de producción azucarera antillana, puso muchísima más presión sobre España y respondió ese gobierno tratando de aplacar las cosas eh, concediendo las autonomías. ¿La autonomía para ambas islas en qué año? En 1897. En abril de 1898 comenzó la guerra hispanoamericana, a la que el embajador John Hay llamó Splendid Little War, o la pequeña guerra espléndida. Estados Unidos buscaba controlar la producción azucarera y establecer bases navales estratégicas en el Caribe. Esta guerra comenzó en Cuba con el ejército estadounidense destruyendo casi toda la flota española. Luego de esa batalla,